Bueno, un punto interesantísimo, por supuesto, pues, un punto que puede ser interesante para futuras negociaciones es que, eh, como nos lo dicho claramente, el patrimonio es inconmensurable, pero es inconmensurablemente difícil de mantener. Si a la Iglesia no se le retira el apoyo al mantenimiento, la baraja se caería por sus pesos. ¿eh? Sí, es un tema delicado. Es un tema delicado y jurídicamente muy complejo. Porque es un tema muy interesante es un tema muy interesante y me, es muy difícil contestarlo por aquí. Voy a vosotros en general unas cuantas ideas desde la Convención de Venecia a principio del siglo XX todos los estados se preocuparon porque lo que es patrimonio eh, de todos y de todas eh, no caiga en la ruina porque su propietario o su poseedor lo ¿no? destruye entonces hay una tendencia muy consolidada a nivel internacional para que los estados intervengan por ejemplo si hay un castillo que se está deformando y su propietario no lo restaura claro, eso es una trampa con, con, que tenemos, con un espada de amobles que tenemos pero quiero compartir con vosotros otra expresión al hilo de lo que tú preguntas ¿cómo llamás? perdona, Rafael Rafael, que es una pregunta repito, interesantísima y que tenemos siempre el, el debate de ¿qué hacemos? ¿se retira o no se retira? en primer lugar es que la mayoría de, de las inmatriculaciones ya, ya se han restaurado eso uno. y en segundo lugar y es lo que quiero compartir con vosotros es que desde entonces la propia iglesia lo está restaurando es un ejercicio eh, novedoso de empoderamiento y de señoría para intentar demostrar que es uno. les pondré un ejemplo con la mezquita de Córdoba la mezquita de Córdoba no ha recibido dinero de la iglesia jamás la eliminación nocturna se pagó con fondos europeos las restauraciones se han pagado con fondos de la Junta la de Minarete con fondos de la Junta sin embargo, desde aproximadamente el año 2009-2010, una parte, dice de las entradas, porque no lo sabemos, porque no hay algún teotable, no sabemos, no se fiscaliza, pero lo que sí sabemos es que hay un permanente enseñoramiento de restauración por parte de la jerarquía católica. ¿Para qué? Para que en un futuro pleito, si llegase, dijese, yo soy el dueño, porque yo lo estoy restaurando. Así que está produciendo, por eso digo que tu pregunta es tan interesante, porque hay casos en los que sí se puede hacer. Por ejemplo, decir, oiga, esto se declara de estado de ruina y si tú no lo restauras, esto eh, lo, lo recuperamos pero claro, al decir recuperarlo, le estás concediendo el dominio, y ahí es donde empezamos con el primer problema. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, también con, con el pago del IBI, ¿no? como se dice? ¿por qué no, no se le exige el pago del IBI a los bienes inmatriculados? Porque sería reconocerle también el dominio. Pero claro, ahí hay una, hay una situación compleja que a lo mejor... No, no es para, resolver, para responderte en tan poco tiempo, pero sí creo que, como elemento novedoso, que sepan que, en efecto, la gran mayoría de los bienes inmatriculados se han esperado a la restauración, en algunos casos, con un escándalo de, de órgano, Por ejemplo, la iglesia de Santa Catalina fue restaurada por una ayuda que dio Zoido en el último pleno, como alcalde de Sevilla, por una empresa pública, de, creo que es de agua, y, y, y eso se hizo el día después que la iglesia inmatriculase en la iglesia de Santa Catalina. O sea que claro, esto es muy evidente. Sí, yo quería preguntarte, ¿sabes si los registradores de la propiedad han recibido en algún momento algún tipo de sanción a la vez permitido en algunos casos? La, du la duplicidad de, de la investigación en sí, sí, el caso de Valencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tener dos dueños titulares? Sí, sí. O sea, no reciben no no ninguna sanción. No, no, no, somos o sea, llaman. el registrador llega y me llamo Yolanda. Yolanda, mira, Yolanda. Durante toda esta época lo que sí han recibido han sido órdenes por parte de la propia Dirección General de los registros diciendo que, ojo, que lo que estáis haciendo es mejor. O sea, ha habido eh, la dirección, no os preocupéis que lo que estáis haciendo es a, a, a, que estáis sometiendo a una ley que debería ser está derogada, pero que no se ha derogado. Claro, es sorprendente, porque estamos hablando de leyes que cuando hablamos de inconstitucionalidad y soberanía deben no aplicarse por cualquiera. Sí, sí, pero yo voy mal. Por eso te digo que lejos de que se les sancione, lo que ha hecho la propia dirección es apoyar. Y ha habido casos realmente escandalosos, por ejemplo, de certificaciones negativas de iglesias de Zaragoza que verdaderamente existían, se ha ido al, al defensor del pueblo se le han puesto y pero no, no nunca ha pasado nada claro pero, pero es que no está cumpliendo ni siquiera bien con su trabajo y o su sea, admitiendo de eso en pues, sí, el caso en el caso que ha dicho de Palencia ya había un dueño ¿eh? ya hay sí. una persona que es propietaria pero tiene propiedad porque tiene su título de propiedad cómo eso no se mira de alguna manera para que la iglesia, cuando va a dar cual y lo inmatricula, ¿cómo no se dice? no, esto ya tiene claro, la, la por eso es que problema. la pregunta es: si lo que intento hacer, Yolanda, es que quién lo hace, o sea, quién es el que le dice, usted no está haciendo más. Claro, eso es una cuestión de las administraciones. A mí muchas veces, recuerdo una vez una entrevista con el York Times, que me decía el, el, el periodista norteamericano, me decía, ¿y por qué no vais a hablar con el obispo? No. No, después de tu pregunta, ¿no? Y yo decía, ¿por qué es que lo vi con mi interlocutor? O sea, es como, si, es como si alguien le roba un bolso y me dice, bueno, ¿por qué no va a hablar con el ladrón? No, no, yo voy a la policía. O sea, no es mi interlocutor, son las administraciones públicas. No tomamos las administraciones públicas para decir, es inconcebible el Estado de social democrático y democrático de derecho que se permita que en masa. Y es inconcebible que en casos tan flagrantes como el que tú estás diciendo, de certificaciones negativas de bienes que existen, de dobles inmatriculaciones, pues no se ejerzan el recurso gobernativo, sanciones gubernativas, pero no ha pasado. Porque claro, ¿ahora quién lo hace? Nosotros. Todo lo que tenemos que... Nosotros tenemos que poner la, la, la demanda que recupere los bienes que. nosotros. Yo creo que es un, es un, un escándalo de tal magnitud que no puede delegarse a, a la, la actuación individualista de la ciudadanía. Entonces, en el caso concreto que tú me hablas de, de los registradores. La responsabilidad tiene que haber sido en por sus órganos de gobierno. Y lo que intentan decirte es que los órganos de gobierno lejos de contestado le han repetido órdenes que le están diciendo tranquilos, pero estoy Eso. Claro, que antes fue el tema ¿no? que, que no habría que ser no, digamos, Usted no puede inmatricular esto porque es que ya tiene... O sea, que ni oh, siquiera diga claro. eso, es que oh, Claro, que mira, te acabo de poner el caso de, de, de, ya, ya. La, de la Plaza de la Juan Santa. Mira, eh, la CEO de Zaragoza, por ponerte este un ejemplo, se inmatriculó antes del 98. Que, que el registrador no sabe que es la catedral de la SEO. No, no lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? La SEO, ¿no? Y sabe que en del 98 no se pueden inmatricular textos de culto. ¿Lo sabe o no lo sabe? Y lo hizo. La, la, la plaza de la de Santa tiene una iglesia. O sea, cualquiera de Córdoba sabe que cuando tú estás registrando otras dependencias, estás registrando la iglesia. Y no se puede. Pero tampoco se puede registrar la plaza. Y se registró la plaza. En Córdoba, porque donde hemos trabajado mucho este tema, el ayuntamiento llegó a recabar un informe que después no ha seguido hacia adelante. Pero ese informe consta hasta la inmatriculación de un barrio. El barrio de Figueroa, la huerta de Figueroa, está inscrita en la iglesia. Claro, la huerta de Figueroa tiene... Una planta, casa, piso. Claro, el registrador no sabe. Entiende lo claro. que está Y no tiene respuesta. Claro, pero quien se la exige tendrá que seguirse la administración pública. Porque la administración pública no lo hace. En Zaragoza, por ejemplo, se le denunció al registrador que ellos fueron a pedir la nota simple de una iglesia. Y entonces le dijo al registrador que se hicieran así. Y volvió a pedírsela y, y volvieron a negársela. Y entonces, a raíz del informe que se pidió desde el ayuntamiento, apareció que sí si existía. Yo dije, oye, aquí ha pasado algo. Después pues, fueron al defensor del pueblo, pero, ya te digo, no ha pasado nada. Y te invito, no somos nosotros los no que tenemos que hacer eso. No tenemos el derecho a hacerlo, pero no la obligación. Y eso no quita para que si me hagamos un sobreesfuerzo por ir por diputados. Por... Pero no es nuestra obligación. Es verdad, yo suelo repetir muchas veces Yo suelo repetir muchas veces que político y ciudadano es la misma palabra que el griego y el, el, el. Que político es el que pertenece a la polis Y ciudadano es el que pertenece a las cívitas Y que un ciudadano y un político es la misma cosa Un ciudadano es el que tiene, con, tiene la conciencia de que pertenece no a un espacio físico sino a un espacio político Y que no puede negar la soberanía de sus asuntos a otra persona Pues eso es lo que estamos haciendo aquí eso es lo que estoy haciendo vosotros vosotros estando aquí, y yo estando aquí. Pero impugnar, denunciar, eso ya tenía tiene que hacer esas mutaciones públicas. ¿La revisión del concordato eh, contribuiría a solucionar en parte este problema? A ver, el concordato dice muy poco de este problema. Uno, el concordato no dice nada de este problema. Fíjense que lo que yo le he leído dice bien vienes en posesión de la Iglesia. Hablan de la posibilidad de crear una comisión bilateral Pero el concordato del 79 no aborda el tema porque no lo podían imaginar o sea, es que no lo podían imaginar Estamos hablando de que el concordato del 79 Y que el boom del escándalo empieza en 1998 Ahora, sí que es cierto que un nuevo acuerdo Podría solucionar parte al modelo portugués Yo no digo que esa sea la solución, ojo ¿eh? Pero sería una solución lo que no puede ser solución es la inactividad, el que no se haga. Pero es verdad que quizá un nuevo concordato en el que se reconozca que los bienes incalculables incalculable valor histórico, eh, en una ley de patrimonio que se redacte nueva, eh, pertenece porque siempre han pertenecido al dominio público, podría ser una solución. Porque... Al modelo portugués. <coughs> a ver, eso con respecto a lo que es lo, lo dentro y lo que pero todo esto que tú has comentado, que, como la, la Sociedad de cazadores, ¿no? que, que quería antes de ir a la regulación, para, para tener un alivio, para tener un encuentro a los distintos ayuntamientos, a nivel de ayuntamiento, a nivel de, de municipalidad, ¿qué se ha hecho con eso? Mira, casi nada. Más. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, la devolución del kiosco de San Hipólito o la ermita de los santos mártires, que eran públicas, se hace como moneda de cambio entre los acuerdos de la Junta de Andalucía y el Cabildo para que se recupere el nombre de la mezquita. Entonces la iglesia recupera, eh, la iglesia, eh, perdón, cede y vuelve a llamar la mezquita Mezquita Catedral, cambia los pollenos, devuelve simbólicamente los bienes y a cambio la Junta dice que no va a seguir adelante y se queda ahí. ¿no? A nivel municipal se ha hecho con bienes de. de, de de jundia, ¿no? Por ejemplo, en Mallorca, pues bueno, pues se apropiaron de las murallas del pueblo. Claro, el pueblo se unió, y, pero bienes particulares, solares, es muy complicado. Porque, porque la pregunta tuya es muy buena, porque hay veces que son privados, pero la inmensa mayoría de las veces son públicos. Y claro, es que el, el, lo que a mí me duele es que... Los ayuntamientos parece que, que están solamente cuatro años, que se olvidan que esto es un tema para siempre. Claro, porque tú estás perdiendo patrimonio público. El, el problema, María, el problema es que no sabemos cuántos bienes son. Repito, ¿cuántos bienes hay inmatriculados de la? ¿Se ¿Sí saben? Segunda pregunta, ¿cuáles son? Y ahora, cuando lo sepamos, ¿qué hacemos? Porque claro, lo que ha pasado es que cuando se han enterado, no saben dónde meterse. Porque era una avalancha por eso el problema es tan complejo ¿qué bien es? ¿es un bien que poseía antes de 1860? ¿sí o no? ¿es un bien desamortizable? ¿o no? ¿es un bien posterior? ¿es un descuadre urbanístico? no, no podéis ni imaginar las inmatriculaciones de descuadres urbanísticos, ¡así! ¡Ah, es decir, yo inmatriculo la catedral de Valladolid pues si alguien conoce la catedral de Valladolid bueno, pues la catedral tiene al lado un jardín que siempre fue público inmatriculado por la iglesia la catedral de Málaga la conoce. Bueno, la de Málaga tiene al lado un jardín inmatriculado por la iglesia. Llegó el, el, el, el obispo para fabricarse una casa allí y el ayuntamiento le devolvió la licencia diciendo que había sido siempre público, pero claro está inmatriculado. No, claro, pero es verdad. Pero claro, esa esa pregunta es muy buena. Ojo, esta pregunta es muy buena. Una inmatriculación, o sea. Si yo mañana inmatriculo la luna, la luna no es mía. Pero parece mía. Lo que has hecho es invertir la prueba. Ahora son los demás los que tienen que atacarla. Y la pregunta de María es muy buena por lo siguiente. Porque cuando el bien era público, pero no era dominio público, esto que estoy diciendo es muy. Es que, repito, son temas tan complejos, pero la administración, la administración, tienen la potestad de velar por bienes que nos pertenecen a todos, como las cuencas de los ríos, como las playas pero la, la habitación también tiene bienes que son suyos como si fueran tuyos que son bienes patrimoniales pues si llega la iglesia e inmatricula un bien patrimonial lo acaba de convertir en un bien aparentemente privado y si pasa el tiempo lo puede sucapir y si lo vende a un tercero, el tercero lo adquiere quiere decir que es un tema muy complejo y claro, la, la iglesia ha vendido bienes que hay matriculado y que no era bien de dominio público. Claro, y hay casos. Han vendido y desafiado a la persona que estaba dentro. ¿Me entienden? O sea, que es un asunto de extraordinaria complejidad. Por eso la solución no puede ser. Eh, no, no, tiene que ser global. Y por ejemplo, aquí en, en una... Mira, en cuanto a la divulgación que has comentado, ¿qué se está haciendo? Me a la divulgación, él ha dicho que una no de las cosas que habría que hacer en primer lugar y que podríamos hacer o colaborar es el tema de la divulgación. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo y qué podríamos hacer? Porque... recabar información de vuestro localidad. la en la situación la mujer de la, la tiene un patrimonio religioso público de primera magnitud más lo que hayan matriculado de otros de pues otro, otro, mm -hmm. recabarlo con mociones en el ayuntamiento eh, haciendo una investigación de cuáles son los libros que aparecen en un, por ejemplo exentos de ir y comprobar cuáles están inmatriculados y, y cuáles no ¿es un trabajo de chino? es un trabajo de chino pero hay que hacerlo porque yo sé, a ver, a ver si soy capaz de explicarme mejor. A un ciudadano de a pie le cuesta trabajo entender que una catedral no es de iglesia. Tú tienes que echar un rato y explicárselo, ¿vale? Pero tú le dices, mira, perdona, eh, la plaza donde está jugando tu hijo, o la plaza donde te enamoraste con tu novia, se haga tu esposa, ahora es de iglesia. ¿Cómo va a ser la plaza esta de iglesia? Eso sí le cuesta trabajo ¿no entenderlo. <risa> Perdón, eso sí lo hace. Yo creo que hay que intentar desmontar el, el argumentario de mesa de que estáis matriculando lo suyo. No, no, es que esto no es tuyo. O sea, lo que flagrantemente no es tuyo, todo el mundo lo entiende. Y el, yo creo que la primera de difundación es la de buscar estos bienes que la aplicación no está. Y luego retratar a quien no lo hace. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Nosotros cómo lo hemos hecho, por ejemplo, en Córdoba. Nosotros en Córdoba lo hemos hecho a, a la inversa. Primero destapamos los bienes. Hasta que llegó un momento en que el propio alcalde se encontró en la tesitura de tener que pedir la propia, el listado de iglesia Llegó hasta inmatricular la plaza del potro porque vaya a ser que le en la iglesia. Claro, y es una auténtica locura. Claro, pero era, claro, era que un día, que cada semana sería un escándalo. Claro, pues, me comprenderéis ¿no? Ahora, ¿que es una lucha costosa? Sí. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no suelen hacerse... no, no, no hacen eco de, de, de este asunto, salvo que sea un escandalazo, como el tema de la mezquita o una cosa sí. así. A mí un escandal, a, ayer me llamó un compañero de Getafe y me decía, es que la catedral de Getafe la mismo matriculado, después de que el ayuntamiento y la comunidad invirtiera una cantidad de enorme de dinero, de millones de euros, es que para mí esto es un escándalo, y para mí, pero luego no, no trasciende. Bueno, pues tenemos que conseguir que trascienda, ¿por qué? y espero que coincidan conmigo cuando se producen las desamortizaciones es que había una conciencia social de que esos bienes estaban en manos muertas que la gente sabía que estaba pasando hambre porque había otras personas que tenían tierras que no estaban pagando lo que tenían que pagar no estaban cosechando lo que tenían que cosechar y que encima yo que tenía hambre tenía que pagarle los impuestos porque ellos no lo pagaban claro, es que hemos cambiado de banco. el problema ahora es que no somos conscientes de eso. No tenemos conciencia, lo que he dicho antes, que, que, que se apropien de la mezquita de Córdoba y que no nos duela, ¿Cómo que no lo doler? Eh? Claro, yo, yo, yo he tenido entrevistas con periodistas franceses, alemanes, que decían: ¡Pero qué barbaridad! Esto es como si matriculan la pirámide de Keo, o como si matriculan el Machu Picchu. ¿eh? Ellos lo ven y nosotros no. Pero no solamente no lo vemos, sino que. El empoderamiento de la jerarquía católica llega a tal extremo que el fin de semana que viene hay una magna procesión en Córdoba con 64 pasos que van a entrar por la puerta que se ha abierto expresamente la mezquita para que puedan pasar los pasos. Y va a haber una exposición de no sé cuántos pasos dentro de la mezquita para que no haya un átomo de, de la mezquita que no esté invadida visualmente por imaginaría católica. Claro, es para decir esto es, mío, esto es mío, esto es mío, esto es una catedral, esto es una catedral. Claro, y, y nosotros, nuestro discurso es: eh, pero si es una catedral y una mezquita, es que arquitectónicamente no ve usted que es una mezquita, no ve que aquí hay un mirra, no ve que aquí hay un minarete, no ve que se declaró patrimonio mundial UNESCO a una mezquita, usted no ve que está todo plagado de arco, que es una catedral, pero si yo se lo reconozco. Si sí, arquitectónicamente hay una catedral ahí en medio, si sí, yo la veo, y hay un montón de capillas, si sí, yo lo reconozco, no se da cuenta de que yo le reconozco a usted lo que usted me está negando a mí. Cuando, cuando el discurso nuestro sea impecable en el fondo e implacable en la forma, ahí es donde ganaremos. Cuando digamos, mira, la mezquita de catedral de Córdoba es de todos, también suya. Si sí, suya también es, ¿eh? Porque es de todo. Pero lo que no puede es negársela a mí. Eso sí que no puede ser. Y eso es lo que está pasando. Entonces, claro, la divulgación. Yo creo que es muy importante no caer en la trampa del discurso contrario. Porque es verdad que cada vez que sale este discurso, la, la, la ofensiva es descomunal. Entonces, ser impecable. De verdad que no, esto es un discurso legal, es un discurso de patrimonio público. Pero, ya han visto que para que nos asista a la razón tenemos que invertir a prisa y corriendo más de dos horas para explicar un tema muy complejo jurídicamente. Y claro, decía al principio de la charla que eso es una de las coartadas de la jerarquía católica. Cuando el asunto es complejo, la verdad es mía, o sea, la Santísima Trinidad, ¿alguien la entiende? No, pues es lo que yo digo. O sea, ¿alguien entiende el escándalo de las matriculaciones? No, era por la Iglesia, son de la Iglesia. Claro, lo ves. Porque es que artículo, artículo para, artículo para. Estamos vivimos a golpe de tweets y a golpe de meme y ahora vamos a, vamos a convencerlo. Pues sí, hay que convencerlo. Hay que convencerlo. Y solamente se puede convencer aquí. ¿eh? Bueno, yo voy a preguntar una cosilla partiendo del desconocimiento y que me ha abierto muchos este. ojos en muchas cosas, como por ejemplo saber que, bueno. Que decimos muchas veces que eso es de la iglesia y por qué no paga el la iglesia. A la vista de lo que tú estás diciendo, no sería conveniente entonces exigir que se pague el bien, porque entonces estamos reconociendo que es un bien de la iglesia cuando no es un bien de la iglesia, sino que está en posesión de la iglesia. Ese tema, ¿cómo se trata? Ese tema, un tema te pregunto, es un tema, igual que tu pregunta, es un tema endemoniado, <risa> nunca mejor dicho. He por dos razones. Primero, porque a fecha de hoy, a fecha de hoy, sin tocar nada, con nuestra legislación actual, la iglesia debería estar pagando el IBI por todos los edificios que no están destinados al culto o a fines sociales. Eso sin hacer nada ahora. sin mover una línea. Luego, aquí hay un incumplimiento flagrante de las administraciones públicas, de la normativa que nos atina a todos. Me parece muy grave. Ahora, ¿usted dice que ese bien es suyo? Pues que usted vale el IBI. Ahora, no pasaría nada, entiendo yo, que hubiera una cláusula de salvaguarda diciendo que la habitación no reconoce la propiedad a los bienes que hayan sido matriculados conforme al artículo 206. Entonces. O sea, que la habitación diga: Yo te, paso, yo te estoy pidiendo a ti el porque en el registro aparece a tu nombre, porque en el catastro aparece a tu nombre, pero ojo, si está inscrito como el 206, yo no reconozco tu propiedad. Pero como aparece que es tuya, paga. No hay que hacer el No digo que, que además, además de, de, de de sería ya un poco más teniendo agudo el, el, tema, el tema de porque había implicaciones, si sí o si no es propiedad, sí estando a otros impuestos, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la actividad económica. De la iglesia. Tiene edificio dedicado a actividad económica, no para como hotel, no no no la pepura, pregúntame, lo que cobra la entrada que cobra la mezquita, eso no lo está estar declarado. eso no. No no no, no es cierto. No no no, la pregunta. La pregunta buena. Es una entrada. Es una entrada. Ojo, es una entrada. Nosotros hemos conseguido yo quiero un artículo que se llama El paseo de la vergüenza. ¿Por qué? Porque la, para entrar a la mediquita, no te dejaban pagar ni con tarjeta y no te daban factura. Solamente podía hacer cash. Es decir, era un dinero del mismo color de la sotana que lo gestionaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todo el cash, todo el dinero que recogían al día, lo pasaban a la cena de enfrente y luego ¿a dónde va? Entonces, a partir de ese momento, en las entradas aparece que ya es una entrada que está exenta de la está exenta ahora escuchad con la normativa actual las entradas de monumentos por la ley de vecenato, de, que hayan sido reconocidos patrimonio mundial unesco y otros pero no voy a entrar en, la, digamos, en el detalle porque es muy complejo están exentos del impuesto que quede claro, ¿eh? Están exentos. Las entradas de la mezquita están exentas. Pero están sujetas. Es que no es lo mismo. La entrada está sujeta al impuesto. Es decir, yo tengo que declarar que por las entradas gano tanto. Pero no pago porque estáis exentos. ¿Se entiende? Un hecho, este hecho es un hecho imponible. Pero como es un hecho imponible, yo lo tengo que declarar. Pero, declarándolo, no pago porque está exento. Las entradas de la mezquita están exentas, pero, no están, pero están sujetas al impuesto, ¿por qué no se declaran? Entonces, el régimen fiscal de la iglesia hoy se está incumpliendo flagrantemente, ¿por qué? Porque la Administración públicas pública no consiente, y repito, vuelvo, a, para mí eso es lo más preocupante, que sí, que, que es muy grave que lo incumplan, pero yo sigo, la siguiente pregunta es, ¿y a dónde va? Es que yo quiero saber a dónde van 18 millones de euros al año de la sentada de la Mezquita de Córdoba. Desde la impecabilidad jurídica, es decir, que yo te respeto que esté exento del impuesto. Pero, pero, ¿por qué no está contabilizado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ítem de la actividad económica del Cabildo es producciones cinematográficas y el de el obispo de Córdoba es eh, fontanería o algo así al pormenor No vez. ¿Por qué, por qué el, el, el epígrafe de la actividad económica del Cabildo es Cabildo Films y el del obispo de Córdoba es ferretería al pormenor? Bueno, pues, eso está ocurriendo porque las administraciones públicas no permiten Oye, que no de que, que, que pero que Hernández será igual, y eso ya será lo mismo ¿Y esto es un discurso anticlerical? No, esto es un discurso ciudadano y democrático Es que a mí, como ciudadano, a mí me exige pagar los impuestos porque a él no Pero ojo, es que no le estoy pidiendo ningún privilegio, es que está sujeto ¿Por qué la administración pública no lo pide? Y cuando se ha hecho, se ha ganado ¿Dónde? En Europa, aquí no eso es muy importante lo que estoy diciendo. Por, por eso antes no, no me acuerdo que el compañero dijo, bueno, ¿por qué no sé qué? El ICIO, el impuesto del ICIO, sí. lo ganó el Ayuntamiento de Getafe y se ganó en Europa, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y uno de los, de los puntos del acuerdo de Carmen Calvo con Parolín eh, eh, era exigir en España el régimen fiscal a la Iglesia que tiene en Italia. Fíjense qué sorpresa, ¿eh? Que España pague en España lo que está pagando la Iglesia en Italia. Lo cual confirma que así lo están haciendo lo que están haciendo en Italia. Sí. Dice que las administraciones públicas eh, no hacen nada. Todo lleva tiempo diciendo que hay una pasividad total. Hay una pasividad total por parte de las administraciones del Estado y de la Iglesia. Pero yo creo que eso no nos debe sorprender, ¿no?, porque yo creo que esos privilegios de la Iglesia católica arrancan, bueno, de la dictadura de Franco, por supuesto, 40 años a cambio de que se llamara Cruzada de Golpe Militar, pero después del el 78 y los pactos de transición, donde todos están de acuerdo con que la Iglesia católica goza de privilegios en este país, y sigue siendo, aunque la constitución sea... Eh, eh, a confesional, sigue siendo la religión del Estado, aunque en eh, la forma no, pero en el fondo. Pues mira, Paco, entonces eso es una realidad que no nos la vamos a quitar mientras no haya una revolución bolchevique. Norma, ¿eh? Esa es la realidad de este país, el no, país nacional católico. Pero vamos a ir por, por parte El punto de partida de Paco es: ¿de qué, de qué nos sorprendemos? Mira, pues yo creo que después de la charla de hoy tenemos que decir: Pues sí me sorprendo. ¿Sabes por qué me sorprendo? Porque en 1808 no pasaba esto. Porque en 1820 no pasaba esto. Porque en 1855 no pasaba esto. Porque en 1933 no pasaba esto. Y los juristas de primera magnitud que estaban en el Parlamento de España, en el Congreso, pues defendían tesis contemporáneas de derecho europeo, con un rigor que más quisiéramos hoy en la Universidad Contemporánea Española, pero eso pasó en el 1883. Y te digo más, y lo que decís puede sorprender. Fue Franco quien autorizó sacar la catedral de la mezquita de Córdoba. Franco. Porque durante Franco la iglesia y el Estado eran la misma cosa. Pero es que hoy, que está separada, la iglesia es más fuerte que el Estado. Entonces, claro que me sorprendo. ¿Cómo uno me va a sorprender? Me sorprende que los... ...que la situación desde 1978 a hoy... ...ha empeorado notablemente a la situación histórica que ha tenido la ciudadanía respecto de la Iglesia en España. Es que me, me gustaría que viese cómo ¿eh? ...como Fernando III... ...como Carlos III... ...como la mismísima Isabel la Católica, ¿eh? ...le privaba de, de, de, de privilegios a la Iglesia. Es que, es que muy, lo que estoy diciendo ...es, es, es, es perfectamente documentado... Es que el temor, ¿por qué este temor ancestral ahora? ¿Por qué no? Mira, cuando, Pues yo creo sinceramente, y en mi opinión, porque el grado de empoderamiento de la Iglesia Católica actual no tiene para en en historia de España. Porque hasta hace dos días la mezquita la poseía y ahora es suya. No, no estéis dando cuenta que la única finalidad de la Iglesia Católica es la perpetuidad. Su tiempo es divino, a diferencia del nuestro. Nuestro tiempo es humano. Yo me moriré. Pero la iglesia quiere perpetuarse. Y la única forma de perpetuarse es hacerse con el patrimonio. Claro, que no es solamente la finalidad de enriquecimiento, que es la, la finalidad de perpetuarse. Para que dentro de mil años, esto siga siendo mío. Y, y a lo mejor hoy no, pero a lo mejor dentro de 500 años conseguiré que sea mi en catedral. Entonces, claro, yo sí me sorprendo, Paco, Porque me sorprende que generaciones de, de gente muy joven que deberían formarse en un principio democrático no estén aquí la mayoría de la, de, de la media de edad de esta sala es mayor y ¿eso qué significa? que la gente joven no está aquí pero es que te digo, más, te digo más no solamente no está aquí sino que una de las estructuras juveniles más potentes desde la década de los 90 en Andalucía son las cofradías porque han desaparecido estructuras juveniles intermedias porque cuando había, hace 30 o 40 años, los jóvenes estaban implicados en estructuras intermedias de diferentes índoles. Y ahora, o eres del fútbol, o eres de los cofraniosos. Y, y, ojo, que que estoy diciendo, lo repito, desde, desde, desde mi máximo respeto, lo digo de corazón, ¿eh? desde mi máximo respeto, yo no quiero entrar en ninguna polémica de este ámbito, ¿eh? desde mi máximo respeto, simplemente estoy diciendo que hace 25 años los obispos abominaban de la o sea, Semana Santa eh, porque era como un, el paganismo andaluz, y ahora es su fuente de alimentación claro, ¿Cómo no me voy a preocupar? Pues claro que me preocupa Porque el nivel de empoderamiento cada vez es mayor Y los que somos profesores de universidad Os podemos dar fe De que cada día la piel de nuestros universitarios Es más conservadora ¿Qué Y eso ocurre, entre otras razones Porque provienen en gran medida De la educación concertada En una competencia desleal abierta Con la pública Donde están acabando eh, cada día eh, pues bueno, pues Gente muy humilde, antes tenían muy claro que su fortaleza era la unidad, y ahora su fortaleza está elevando de a llevar a su hijo al período de la concertada. Eso está pasando delante de nuestras narices. Y lo estamos consintiendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? No.